Buenos días mi gente, en este día les traigo una receta muy especial, aquí estamos en la cocina de Margarita. Tenemos hoy algo muy saludable, que es una leche especial, que puede curar ortopenia, osteoporosis y hasta los cartílagos. Tenemos aquí... La semilla de ajonjolí, que es así blanca porque venden otro ajonjolí que es como cremita, pero usamos aquí la semilla de ajonjolí. Tenemos aquí la chía. Ustedes ven, eso es así de ese color. Y aquí tenemos el millo. Algunas personas le dicen mijo. Y tenemos la almendra esta es más común para las personas conocerla, lo más difícil es el, el millo que tuve mucho inconveniente para encontrarlo pero pude encontrarlo entonces vamos a utilizar media taza de semilla de ajonjolí media taza de chía media taza de millo y solamente 10 almendras entonces, ¿cómo se prepara? En la noche antes, ustedes ponen al remojo. Lo que yo estoy haciendo es poniendo al remojo la chía aparte, porque la chía es como un poco difícil cuando cuando se moja, se pone como, como espesa, ¿verdad? La pongo aparte y pongo estos tres juntos al remojo. Entonces al otro día, yo la tengo aquí al remojo ustedes ven estos tres, que está al remojo le botamos esa agua se la botamos bien y luego procedemos a licuarla Yo trato de tibiar un, el agua para que suelte mejor la leche. Que es así ablanda más los granitos y puede soltar la leche. La medida de, del agua debe de ser un litro de agua. Entonces licuamos estos tres solos. La semilla de bonjolín, las 10 almendras y las 10. es que hay que dejarlo licuar bien para que suelte bien la leche debemos poner otro poquito Ahora procedemos a colarlo. Uh -huh. Recuerden que la quía la dejamos aparte porque es muy difícil de colar y cuando son todos juntos, los cuatro juntos es más difícil. Si ustedes quieren, pueden licuar otra vez esta, esta pulpa, porque esto todavía tiene mucha sustancia. Hay veces que yo la cuelo dos veces, pero como ahora el video, voy a colar una sola vez. Y ahora vamos a proceder a echar la, la chía.